Hola a todos, en este video seguiremos con el control de flujo Más específicos vamos a ver eh, el bucle while Es muy sencillo de definir, es muy parecido a como se hacía con un if Para empezar utilizamos la palabra reservada while Una condición que hay que cumplirse Dentro de lo que vamos a ejecutar y para cerrar con la palabra EN por ejemplo Como pueden ver, el while se va a ejecutar mientras nuestra condición sea verdad Las instrucciones que hayamos dado dentro del bucle Como radiación se va incrementando y nuestra condición deja de ser verd verdadera, se termina el bucle También podremos hacer que se ejecute de forma indefinida si lo hubiéramos dicho, por ejemplo, while true con lo que al ser verdad, de por sí la condición se va a seguir ejecutando sin fin. El caso contrario al while es el until. lo que le hace el until sería o sea, sería como un hasta porque controla que nuestra condición hasta que sea verdadera se va a seguir ejecutando nuestro bucle por lo que cuando bajamos a ese nivel de radiación nuestro bucle deja de ejecutarse también tenemos una forma de definir el while en una sola línea igual que el if por ejemplo mientras le devolvamos una sola instrucción para ahorrarnos tener que definir en lo que sería tres eh, renglones vamos a utilizarlo en una sola línea, el while y bueno, eso ha sido todo por esta vez seguiremos viendo más adelante otras estructuras como por ejemplo el for aunque lo más óptimo para recorrer por ejemplo una, sea el método each que también se, se va a ver más adelante nos vemos